Para aprender a discriminar entre el 1 y el 2, eh, simplemente tenemos que poner dos bandejas con el número, una con el número 1 y otra con el número 2, y, y el niño solo tiene que ir poniendo un objeto de cada según corresponde a su número. Yo he empezado primero con solo una categoría de objetos y ahora que ya reconoce el número 1 y el número 2, le, se los he mezclado todos entonces ella ahora sabe que el 1 corresponde a un objeto de cada tipo y el 2 a dos objetos de cada tipo podéis ponerle los objetos que queráis yo he mezclado letras, tapones reciclados, monedas de algún juego eh, lo que queráis de tal manera que ella termine vaciando la, la caja y así es como puede eh, aprender a discriminar entre el 1 y el 2